¿Qué has aprendido eso? Apre aprendimos, los niveles, aprendimos los niveles de emprender Aprendimos los niveles de emprendimiento José Antonio, ¿desde dónde, nos, es, eh, eh, ¿desde dónde transmites aprendido tú? El emprendimiento en familia El emprendimiento familiar, Juan Diego, muy bien Aprender a liberar Aprender a liberar muy bien, muy bien, aprender a no combatir Aprender a combatir las inseguridades, Juan Diego, muy bien. No limitarse. No limitarse, muy pila, muy bien. No vender y no rendirse. Ven, vender y no rendirse, muy bien. Me encanta. No en sueños. ¡Cumplir los sueños! ¡Muy bien! ¡Qué chévere! ¡A viajar, a viajar! ¡A viajar! ¡Muy bien! ¡Listo! Vamos a cerrar la sesión con el grito de libertarios, con el grito de libertarios. ¿Listo? Entonces, yo les digo, nos veremos en el futuro y recuerden que el futuro es, ustedes dicen libertario. ¿Listo? Cuando llega el futuro es, ustedes dicen libertario. ¿Listo? Apriechen. ¿Cuántos están? Todos se enciendan los micrófonos, enciendan los micrófonos. Se los vamos, rey, vamos. Enciendan los micrófonos. ¿Listo? Enciendan los micrófonos. Nos veremos dentro de 8 días y recuerden, el futuro es ahora. ¡Adiós! Es. libertarios libertarios libertarios pongan mi nombre libertarios chao, chao, Chao Chao Chao Chao chau chau chau chau chau chau chao, chao, no, no,